<risa> ¡Llegó a la fiesta! ¡No ¡Fuera de mi camino! ¡En el en pie! jugador en pie! ¡Grenada! ¡Clutch! Clutch. No parar. ¡Clutch! Ahí está su clutch. Pero ¿por qué se quieren rendir tan fácil, güey? ¡No mamen! Este puto juego tiene muchas... ...mamadas, güey. El, el juego forza, güey. ¡Ya!